si no la llamas, lo a lo que Ya, pero para que te esa. esa. Hey guys. No, ¿por qué uno tiene que aprender? Bueno, es lunes. No he sacado no el vlog aún, porque tuve muchos problemas. Pero estoy con los chiquillos. Con Estamos probando un nuevo lugar, se llama Malasaña. Bonito, bonito, es bonito. está bien ventilado. Le tiene, le tiene memorabilia. Cochimil. Cochimil. Tiene lectura interesante. te ocurren los amigos, ustedes pueden leer los likes. Exacto. ¿Qué lo vas a leer ahora el último. Oh. Este es el capítulo 236 de un blog de... Vale, muy amable. Muchas gracias. Ya, suficiente, suficiente. Da, dámela, dámela. Eh, martes 31. Aún estamos en enero. Allí me quedé editando hasta como las. Tarde, hasta arriba del vlog. Estamos súper bien. Sí, ojalá lleguen preguntas A ver, puedo tener el árbol. Hoy día. Eh, hoy. Esto de editar hasta tarde me. <susurra> hay luz No puedo trabajar Así que no puedo hacer nada desde acá Así que me voy a dar nada en casa Este es uno de estos días donde me pregunto Y para esto me puse desodorante Bueno, después de trabajar todo el tarde en la casa Ahorita me gusta trabajar desde la casa Pero hoy día es miércoles así que Oye oh yeah, Preguntaron una la pregunta en el árbol de hoy tiene tintes... eso tenemos La pregunta fue ¿Qué signo del oro cubo chino eres? Gladys Riveros que es serpiente eh, Me pregunta ¿Cómo se es creativo? Y ¿Cuál es mi signo del oro cubo Vamos por parte 1 La definición de creatividad es la capacidad o la facilidad de inventar o crear No tiene que ver con la verticalidad, o sea, tener una idea de llevarla a cabo Sino que es con la lateralidad Tener muchas ideas que lleven a lo mismo También es conocido como el pensamiento paralelo No es la efectividad y la eficiencia sino que es las posibilidades El hecho de conectar dos puntos inconexos con y darle un sentido es la mayor muestra de creatividad entonces ser creativo no necesariamente es ser artístico y lo principal es que el creativo no tiene juicio no dice no esta idea es mala creo que ese está para un, para un bloque entero deja anotarlo como ser creativo y no morir en el, el intento guardado mi signo lunar es el perro de agua además soy descendente a tigre y soy Géminis Con las sedentarias Magos1979 Hola Magos Tanto tiempo bacán. Mi compadre no es muy fan de ningún tipo de horoscopo Y me pregunta ¿Cuándo haré una tocata? A medio plazo No se ve ninguna tocata Lo siento Pero cuando lo haga Será un viernes para que puedas venir Y nos tomamos una cocina. Pia Fredes dice que es Aries, y no cacha mucho del oro a así que... Me pregunta, si pudieras vivir en otro país con todo pagado hasta que puedas establecerte en él, ¿dónde vivirías? El primer país que se me viene a la cabeza es Canadá, por el prejuicio que hay con los colombianos, que son pura gente amable, pura gente de una banda, y... Puta, bacán. Oscar Quintanilla, que es cabra, me dice que es un nuevo espectador. ¿Un nuevo espectador? No, no. Es un nuevo amigo en esta comunidad. Bacán. Y me pregunta, a qué país te gustaría viajar Con la Monse Y Si hay una versión extendida de educación pregunta a la árbol. gato is le no, no, no, comida? Eso con la monse no, no, no, no, no, no, no, no, y no, digile, ir a dar vuelta a no, no, no, no, no, otro país sería Estados Unidos Nueva York ah ah si hay no, no, extendida de educación no, a un árbol la respuesta es muy sencilla, yes. no, no, sencilla no, no, no, no, versión una ya, hay unos comentarios que quedaron pendientes. Camila Isla, que es perro de madera. Grande perro. Si tuvieras que elegir un animal cualquiera, así como el cochino para representarte, ¿cuál sería y por qué? Creo que estoy súper súper cómodo siendo perro, pero me ascendente un tigre, Entonces, igual me gustaría balancear más mi parte perro y mi parte de De hecho, es una tarea que tengo también. Ya les contaré más cosas. Lucas Tapia, que también es perro de madera. Y me es, desde cuándo celebro a nuevos Chino. Y no es que lo celebre, sino que siempre he estado pendiente por, porque siempre me ha gustado el oráculo chino, siempre me ha gustado con el oráculo en general. Me llama la atención no por el tema del oráculo, sino como por los arquetipos de personalidad. Los en encuentro siempre, siempre es muy interesantes. Juntos con el Enagrama, no sé, por los arquetipos de Yang. interesantito, Así que, eso. ¿Cómo informante. Informante, no lo sé es Gallo, este es su año y me pregunta que ¿cómo estás? esta es una de las preguntas más difíciles que alguien le puede hacer a otra persona usualmente uno dice sí estoy bien, y si la otra persona no indaga más está bien, ¿cachai? pero si te la preguntan en serio te obligan a analizarte y debo decir que en lo general estoy súper bien, en lo particular estoy súper bajoneado por algo súper en particular y algo que me tiene súper cansado y, y va a ser el tema del, del próximo vlog, el vlog del día, así que no puedo decir nada más. Pero Cami, gracias por la pregunta. En verdad es una pregunta súper difícil. Y Cecilia Villanueva, que es ratita, me pregunta ¿Qué sueños tenía de mi infancia con respecto al futuro? Muchos del mundo no me imaginaba como de la tecnología, nunca tuve como esa visión de barro muerte. Y en verdad me acuerdo de poco. Estoy super olvidado Gracias por las preguntas. tuvieron brejeadas algunas. Quiero mandarle saludos a... Gata Padilla. A Lorena Madrid. Silvi Gultrix. Cota Arancilla, Seba Valle. Digital Zoom 6. A Seba Marín. Todos los que comentan cada uno de estos episodios. Eso fue el preguntar al Árbol. Eh, tengo la sensación de que... Que las preguntas fue lo mejor del episodio de este... Y eso fue gracias a ustedes.